La, la Dirección Nacional de Control de Drogas en el día de hoy estuvo llevando a cabo una importante rueda de prensa. Una rueda de prensa que hablaba del alijo, precisamente 237 paquetes, presumiblemente cocaína. Dicho alijo tiene consigo para mí un ingrediente muy importante. De la porque se menciona la participación allí de dos miembros de dos instituciones para mí muy importantes. Almada de la República Dominicana y el Ejército de la República Dominicana. Permítanme compartir con ustedes la información. ¿Ustedes saben por qué? Porque quiero reconocer de entrada la ágil y oportuna respuesta de la Almada de la República Dominicana y el Ejército de la República Dominicana han siendo el anuncio de inmediato, desde que se dio a conocer la información, de la suspensión de ambos agentes, para que sean de inmediato puestos bajo la acción de la justicia. Y si han tenido que ver con estos hechos que se le impute, tengan que pagar por ello. Tengan que pagar por ello. Y creo que es muy importante que ambas instituciones de inmediato den a conocer la información. ¿Para qué? Que sin estos hechos que ellos se le están imputando tienen responsabilidad sepan que ellos tendrán que enfrentar a la justicia de la manera correcta. Vamos a escuchar la declaración en el día de hoy del vocero de la Dirección Nacional de Control de Droga, Carlos Deber, en compañía de la subdirectora de Relaciones Públicas de la ALMA de la República Dominicana. Vamos a escucharlo, por favor. Informes de que varios individuos realizarían una transacción de narcóticos confiscaron 237 paquetes, presumiblemente cocaína en medio de un operativo de persecución, interdicción y captura en la provincia de San Pedro de Macorís Entre los detenidos figura un teniente coronel, capitán de fragata de la Armada un sargento mayor del ejército y un civil Hacemos de conocimiento que el oficial involucrado en este caso estuvo en la DNCD y desde el pasado año, en el mes de junio Dejó de prestar servicios como parte de los cambios rutinarios del organismo antinarcóticos. El Ministerio Público y la DNCD ocuparon en esta operación cuatro pistolas marca Glock, 8.804 dólares, 326.950 pesos dominicanos, seis celulares, dos vehículos, documentos personales, entre otras evidencias. Unidades tácticas de la. Señores, ¿escucharon ustedes la declaración ahí de Carlos Dever, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas? De manera muy importante, señores, las instituciones, saben ustedes que tienen todo tipo de personas dentro de ellas. Estos dos miembros, uno de la Armada de la República Dominicana y otro del Ejército de la República Dominicana, precisamente en el caso de la Armada de la República Dominicana, Kelvin Agustín Mejía Herrera, y en el caso del Ejército también un su oficial, eh, específicamente eh, un sargento mayor, que son mencionados. ¿Qué hace el comandante general del ejército? ¿Qué hace el jefe de la Armada de República Dominicana? Inmediatamente se da a conocer esta información. Anuncia la suspensión en cada uno de los casos para que esto puedan enfrentar la justicia. El derecho penal, la responsabilidad penal es individual. A ver, Ellos tienen que verse ante la justicia porque... Ambas instituciones nos lo han protegido. Y qué bueno poder ver también de parte del mayor general Cabrera Ulloa en su gestión al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Cada vez más continúa él y su equipo de trabajo dando golpes contundentes a lo que es el narcotráfico.